Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, terminamos ya lo, el sistema de frenos con el último elemento que nos quedaba por ver, que es el, el pedal de freno. De nuevo, como casi siempre, tenemos dos grandes familias, los pedales tipo car los pedales tipo coche. Los pedales tipo car son normalmente de una construcción muy sencillita, son o una pletina de aluminio con una varilla roscada o simplemente una, una varilla acero curvada, eh, que lo que hacen es traccionar de una, de una barra, que luego accionan unos cilindros maestros que están pues eso, debajo de nuestras rodillas en la parte central del coche. Eh, los pedales tipo coche eh, lo que llevan es los cilindros maestros delante y simplemente basculan hacia adelante y empujan directamente el, el cilindro maestro. Ya vimos en el capítulo de desmultiplicación eh, lo importante que es la, el ratio de desmultiplicación mecánica del pedal, es decir, la división entre la distancia entre el punto de articulación y el punto donde nosotros aplicamos la fuerza en el pedal, el centro de la almohadillita donde pulsamos con el pie, eh, dividido entre la distancia entre el punto de articulación y el punto de, de conexión de la varilla que empuja el, el repartidor de frenada o el, o el cilindro maestro. Eso nos da un ratio, pues 4 a 1, 5 a 1, 2 a 1, etcétera, que es el cual, por el cual multiplica la, la fuerza ejercida por nuestro pie. En el caso de los pedales tipo CAR muchas veces es ajustable porque la, esa horquilla que conecta a esta varilla normalmente tiene varios orificios, lo puedes poner un poquito más alto, un poquito más bajo y es muy cómodo para cambiar la potencia del sistema de frenos en un momento. Los pedales en ocasiones tienen unos, unos muelles que lo que hacen es volverle a la posición de reposo eh, para no confiar solamente en la presión que ejerce el cilindro maestro hacia atrás, sino ayudarle a volver en los... Pedales de cara es bastante habitual. Y eh, suelen contar con, también, y si no lo tienen es importante construirlo, que es bastante sencillo, un tornillito y una tuerca simplemente que lo que hace es un tope para regular la posición de reposo del pedal. Esta posición de reposo tiene que estar lo más cerca posible de accionar los cilindros maestros sin realmente accionarlos para que las pastillas no rocen con los discos, pero no queremos recorridos muertos en el pedal, no queremos un centímetro tonto que simplemente muevamos el pedal pero no estemos accionando los frenos porque al final eso nos quita precisión en el pilotaje. Existen dos diseños a la hora de, de construir digamos, el arco de desplazamiento del pedal, los pedales de car siempre se anclan en el suelo, los pedales de coche en ocasiones se, se anclan en el techo, digamos, en la parte superior del, del habitáculo, con lo cual el arco es invertido. En nuestro caso son más habituales los anclados en el suelo, que además tiene una ventaja que es que se asemeja más el recorrido de la almohadilla de donde tú apoyas el pie en el pedal al recorrido que realiza tu pie. Porque lógicamente la articulación de tu pie está abajo, el tobillo está abajo, con lo cual en general siempre es preferible utilizar en nuestro caso los pedales con anclaje al suelo. Y por último, como ya hablamos en el capítulo de los cilindros maestros, volver a insistir en que es muy importante la resistencia en todo el sistema de anclaje del conjunto de pedal y cilindros maestros al chasis. Ejerces mucha fuerza al frenar, en caso de impacto eh, no deberían de romperse jamás. Y insisto que es muy importante que el anclaje del pedal, de la articulación del pedal y de los cilindros maestros sea lo más resistente posible por una cuestión de seguridad y para que no flexe y no pierdas parte de tu frenada en flexar elementos en vez de en apretar los, las pastillas contra el disco. Nos vemos en el próximo capítulo.